Bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal En esta ocasión quiero presentarles A una chica súper súper especial Que trabaja en el área de cuidados Caninos y felinos Ella es Paola Gómez Paola Gómez Paola es de Venezuela sí. Chicas venezolanas De Caracas, Caracas, Venezuela Para el mundo sí. En este video le vamos a estar compartiendo Todo lo que es su experiencia Y sus conocimientos en el área de eh, tanto de mascotas de perritos como de gatitos aquí en Austria porque ella, como les digo, ella trabaja en esta área, tiene una empresa, es una chica emprendedora <risas> tiene su propia empresa, la voy a dejar por aquí sus redes sociales para que vayan a seguirla y si tiene alguna mascota aquí en Austria, obviamente soy yo. Llamarla <risa> para Llamame. sus servicios. Eh, ¿Trabajas en...? Eh, ahorita estoy trabajando en una tienda, eh, ahí es donde manejo el área de peluquería canina, en Nussdorf-Festrasse eh, También hago servicios de dog sitting, pet sitting, de cuidado de perritos, también paseo de perros y bueno Así que todo eso... Todo lo que tiene que ver con el perrito, <risa> ella es la chica indicada, le vamos a dejar todos los contactos por aquí bueno chicos vamos a comenzar con todas las preguntas, y muchas preguntas que vamos a hacerle a Paola porque son preguntas que normalmente todo el mundo quiere saber y uh -huh. ni siquiera yo que vivo aquí los conozco sí me parece súper interesante todo esto, ok, claro. cuéntanos Paola, ¿cómo? a ver, eh, si yo quiero tener una mascota en Austria, ¿qué debo hacer? ¿cómo es este tema de tener un perrito? Aquí bueno, vamos. primero tomar la decisión de tener un perro Okay. ¿Que recuerden que esto es un animal, es un ser vivo y es muy importante eh, que pensemos eh, que este animal va a durar 10 a 15 años y eso es una responsabilidad bastante grande sí, y grande. sí, es bastante serio y bueno, en cuestiones eh, de ¿Legales? legales, sí, aquí en Viena eh, tienes que registrar a tu perro eh, a partir de los 3 meses de edad o sea, el perrito nació hoy y tengo tres meses para registrarlo. Exacto, como, más, como un bebé. Como un bebé. <risas> Registras a tu perro. Este, usualmente en la veterinaria tú lo tienes que colocar un chip y en ese chip trae toda la información del, del, del, del dueño y del perro. Ok. Sí, y este, claro, ese chip es obligatorio. También wow. tienes que pagar. Ajá, después de registrarlo estés en el magistrado número 6 que creo que le vamos a dejar por acá sí les voy a dejar por aquí las redes eh, las redes sociales no el, el la online la tienda online la, la, la web para que vayan y visiten esta, ahí va a estar toda la información de claro. lo que es. les instalo un chip sí ah, les, les instalé un chip ese sí es un chip de verdad sí sí sí sí, sí. <risa> <risa> sí ese es la inyección del chip, de chip que es el veterinario se se la pasa o sea es un chip se es introducido como subcutáneo okay. y el veterinario tiene una maquinita y la maquinita tiene toda la información del dueño okay. y esta pues claro, en caso de que tu perro se pierda pues ya saben es, que alguien lo tiene, lo lleva el veterinario y sabe quién es qué? el dueño oh, sí, eso okay. es súper súper cool ¿y eso lo hacen cuando registras a tu perrito? sí, usualmente eh, cuando tú vas al veterinario el veterinario lo hace y esa información la tienes que llevar al, al registro, registro. Sí. Okay. Eh, también eh, creo que tienes que pagar un tax okay. Okay, anualmente ¿un impuesto? sí, un impuesto creo que son 72 euros eh, anuales y eh, tiene el perro tiene que tener o el gato, tiene que tener un seguro de accidentes por ejemplo, si yo tengo un perro este, y, va, y el perro muerde a alguien más este, yo, el perro tiene que estar asegurado para cubrir que mordió esa persona todo exacto, lo que tiene que ver con esa persona exacto, y eso sí es obligatorio ok, un seguro de accidentes exacto, Ajá. eso vale como 10 euros ok Ajá. entonces eh, también están los seguros normales Ajá. que son los seguros de... como los humanos un okay. sí. seguro personal, exacto. Si sí, tu perro se enferma, este, le pasa algo, pues ya con ese seguro vas al veterinario y pues el seguro te devuelve un 70, 50, dependiendo de qué seguro es el que utilizas. Entonces, ¿sí? Entonces serían dos, el de cuando si sí le hace algo a alguien y el propio de, sí, de enfermedades. Que eso no es, no es obligatorio, okay. pero el veterinario es caro. Okay, mejor es mejor tenerlo, tenerlo y no Crentarlo, necesitarlo que cintarlo, necesitarlo y no, no tenerlo. tenerlo literal de sí. Y con un perrito, es que yo he visto casos de personas, de hecho, bueno, no vamos a hablar de eso, pero sí he un caso donde una persona, su perrito, sí. mordió a alguien y no tenía el seguro. Ay. Y esa persona tuvo que pagarle toda esa claro. persona que su perrito mordió y fue un rollo legal. Pero claro. sí, es mejor tenerle todo en regla. Sí. Exacto. En sí así es, ok entonces tiene que registrarlo, tener un seguro de accidente, un seguro de enfermedad propia llevando seguro más el registro, uh -huh. ¿Qué más debe tener un perrito, uno debe hacerle a su perrito <ríe> bueno además de eh, muchas veces no sé por qué aquí en austria sí he visto que las personas se dedican bastante a sus mascotas y eh, Siempre lo sacan a pasear, lo común, eh, intentan que no se queden solos No okay. es como a veces en nuestros países que, bueno, deja el perro en casa, normal, <risa> normal Normal, no hay problema Pero aquí sí se toma muy, muy en serio el tema de dejar solos a los perros Es como dejar un bebé solo Exacto para. Y justamente hay otra cosa importante que eh, si tienes un perro de raza especial Que okay. son los pitbull o perros que tienden a ser agresivos Ajá. Este, Ese perro es obligatorio que hagas un curso de manejo El perrito, tú y tu perro Tú y tu perro tienen que ir a un curso de entrenamiento Wow, sí. la Exacto. De a la escuela pues Sí, tienen que ir a la escuela y eso es obligatorio okay. O sea, yo como dueño de un perro de razas eh, que Pelig tienden a ser peligrosas Tienes que hacer un curso especial okay, okay, okay. Y claro, y ese perro, eh, aquí en Viena, es, los perros viven como reyes Sí <ríe> Viven como reyes Y ese tax que tú ves, eh, lo ves en todos lados okay, ¿Por qué? Pues. Ese impuesto lo ves porque vas caminando y ves un sitio donde hay una caja para bolsas de perras. Ajá En CAC, no sé, cada cinco metros creo sí, que Ahorita vamos la... a recorrer y si vemos una se las vamos a poner Sí Ajá. Cada 5 metros hay una. Eh, también hay zonas donde están los eh, donde pueden estar los perros eh, sin collar, sí. que se llama Hundesan. Ay, aquí hay una, se la vamos sí, a es Sí, es súper chévere porque o sea, es un espacio donde tu perro puede estar seguro de que no se va a ir por ahí. Pero... Hay otras que son más grandes y son okay. especiales para perros, pero bueno y pues nada, estas zonas, eh, los perros por ejemplo de razas especiales se tienen que estar siempre con el bozal en la hundeson, sí. en la zona de perritos, el, el perro que es más eh, más ¿cómo se le agresivo, agresivo sí. se le debe dejar su bozal pero claro, si un perro es agresivo no lo puedes llevar a la hundeson, porque ah, no, ahí porque están todos los perros okay. <risas> libres okay, okay. una vez eh, bueno, vamos a terminar esta parte en donde sí. nos hablabas como de, de lo que hay que tener para después hacerte una pregunta. Sí, yo creo que eso es todo lo necesario en caso de estos perros especiales. si sí tienen que tener su entrenamiento. Okay. Y uh, pues si uno obviamente quieres entrenar a tu perro, el estado eh, da unas clases de entrenamiento si tú quieres también. Tiene su escuela. Sí. Se llama donde de, Hay una parte Sí, oh, como es un De, una Schuller. de, Schuller. Sí. de inscribe a tu perrita aquí Exacto 50 euros mensuales Sí, exacto Qué es cool, o sea, tener un perro aquí en Austria En esta parte Tener un perro aquí en Austria Es una responsabilidad, definitivamente Claro Y también económicamente significa una inversión sí. grande Porque claro. el chip, me imagino que no es gratis tampoco Sí, nada no. El registro, debes pagar El seguro mensual El pues, tax, la que, comida la comida también sí un perro necesita peluquería ajá peluquería sí toma la atención del, de la mascota exacto y la peluquería va desde 45 euros más o menos que es lo más perrito chiquito y puede si es un perro más grande puede llegar a valer hasta 150 euros una peluquería que es cada 2 tres meses wow entonces extra el seguro del otro del otro es que el mantenimiento del perrito pues claro es. Ni siquiera yo voy a la policía hace dos años Yo tampoco no, yo tengo que llorar el perrito sí. Qué increíble, no es todo, todo tener un bebé de verdad Y Qué de verdad. hecho aquí en Austria yo he visto amigos Bueno de hecho, la semana que yo tengo que ir a una entrevista de trabajo Y yo me puse a ver cómo era la empresa Y resulta ser que tienen un perrito en la oficina Aquí es muy común <risa> sí. que las oficinas vayan con perritos. Y yo digo, entonces si todos tienen perros, eh, eh, los, los dueños y los perritos trabajando ahí. Sí, sí, exacto. Te lo no. puedes llevar a tu a tu oficina. si sí, he escuchado mucho. Claro, si el perro no se siente a gusto en tu oficina, pues nada. Pero sí acepta mucho y eso es algo muy valioso que tiene Austria. Austria, Austria sí. De que aceptan los perritos y que te digan no, no puedes traer a tu perro no sé si lo hacen, pero creo que sí. no, sería como irrespeto sí, y que haya ese, esa confianza, ¿no? sí, de, de, de poder... Que... también en, en, los, en los restaurantes ah, ya sí. que ya pasando autobús y hace ruido eh, en los restaurantes también sí. dejan entrar perritos si sí. tú estás comiendo y puede que te tengas un perrito pasándote por los pies <risa> por abajo y yo que tengo miedo exacto, esto sí, por ejemplo es un, como una regla okay. que cuando estés en cualquier zona tienes que tener tu perro con el collar, no puedes tenerlo sin el collar a menos que haya una zona donde diga que puedes tenerlo sin el collar okay, o sea eso okay. sí es como... no puedes tener tu perro suelto por Exacto. ahí eso, pues. y yo lo agradezco porque por lo menos yo que tengo miedo a los perros claro eh, a mí pasaba mucho en Venezuela que iba por ahí y la gente tenía su perro sin bozal en el metro por ejemplo sí. eso también, en el metro en Venezuela yo señor quíteme el perro de los pies porque me va a morder, mis piernas son gigantes <risa> le va a provocar la pierna <risa> pero aquí no, aquí montan no. con bozales en el metro sí, exacto, y algo interesante es que en el UBAN, el metro este, tienes que pagar el ticket de tu perro ok, ajá, sí. ajá, ajá. es sí. el ticket vale como 1,20 euros algo okay. así y sí, o sea cada okay, trayecto 1,20 y el perro tiene que tener su su vozal o sea, si yo estoy aquí ahorita con mi perrito y con Paola, le estamos hablando y después me voy a mi casa, le tengo que pagar el ticket del metro sí. más el mío, ¿no? Porque sí okay. y después si mañana salgo con él, otro ticket exacto es por viaje sí, sí. Por, por viaje, viaje. pero okay. si tienes la Jahreskarte, que aquí en Austria eh, compras un pase anual Ajá. de utilizar todos los trayectos eh, es gratis el perro o sea, ahí sí si lo llevar. puedes montar contigo sí, y no, no hay normal. problema porque la ya descarte es una tarjeta anual que te permite montarte en todas las eh, trenes y transporte público de Viena, solo de Viena, y puedes entonces llevar a tu mascota. Sí. Eso también. Ahí sí. Ahí sí. Pero con el bozal una vez me pasó, tenía un perrito, tenía el bozal acá, no tiene que tenerlo aquí. Y yo, pero se le cae, señor, tienes que ajustarlo era un chiquitico un pomerania imagínese era una no cabía o sea nada. estaba en mis piernas y bueno fueron 50 euros de multa te multaron por eso sí 50 euros pero ¿quién te multa? los de los que registran que cada quien tenga su ticket, ticket. no 50 euros Así ajá que... porque hablemos de eso o sea hmm. te multan si tu perrito no lo tiene bien puesto lo sí. tiene caído te multan si los perros hacen eh, sus necesidades en la calle también sí son, sí, son 60 euros Sí, o sea, hay muchas bolsas en todos lados sí. O sea, no hay excusa de que... O sea, que... bolsitas, yo solo los voy a enseñar en el sí. Hay bolsitas y no hay excusa de que no recojas la caca de... Es que es eso, aquí tú vas con tu perro Y tu perro se dijo, mira, es aquí que necesito ahora y, o nunca sí. Y se pone a hacer hay necesidades Tú debes agarrar con una bolsa uh -huh. Toda la necesidad que hizo tu perrito y llevarlo unas bolsas que el estado ha puesto en todas las calles y Eso meterla ahí no la bolsa tú agarras la bolsa Ajá. que es del estado y nada lo botas donde sea ah ahí hay sí. bo puesto bolsa sí okay. ahorita le, les mostramos que... sí ah yo pensé que ahí se no no no ya okay, okay, se cool. le está aprendiendo gracias a mí sí, todo acerca sí. de los animitos ya, okay. que cada quien tiene su bolsita y la sí o sea, todo el mundo como que agarra cinco, se la mete en el bolsillo y eso ya son oh. unas bolsas negras. Okay, ¿qué tal? Sí. Yo sí he visto gente que va toda en ya así con su perrito y el perrito hizo y le toca con sus manos agarrar todo. Pero, que... Chao, qué fue? Bueno, ahora que lo pienso, a lo mejor por eso también hay en la calle eso bromas de agua ah, para sí. que la gente pueda lavarse cada rato manos y, sí, sí, sí. No sé. y además no sé si has visto en los parques que tú tomas agua y hay unos que tienen cositas abajo de perritos sí, ¿no? para sí. los perros sí, sí, una ollita sí una, una ollita o una, como una elevación una, Ajá. es muy wow, o sea todo está pensado para que los animales eh, y los humanos convivan de una manera muy bonita sí sí, sí. qué cool, yo pienso que o sea, yo he conocido mucha gente que ha dicho, por ejemplo, no voy a vivir a Austria, pero me tengo que llevar mi mascota. De hecho, la mamá de una amiga vive en Venezuela y se quiere venir a España. Okay. Pero no ha podido venirse porque no tiene que reunir el dinero de todas sus mascotas, uy, el pasaje. Uy, sí. Y sin su mascota dice, yo no salgo de Venezuela. Qué Entonces verdad. yo digo eso que traerte tu, y bueno, esta otra chica se trajo su perrito también ah, sí, sí, sí, sí y bueno, perrote, grande <ríe> y aquí tiene su perrito una Gracias. cosa curiosa de cuando te mudas de un país a otro Ajá. es que tienes que hacerle un test de antirrabia si te vienes a Europa okay. un test de antirrabia y ya después puedes viajar y aquí los perritos tienen como un pasaporte Ajá, un pasaporte donde tienen todas las vacunas, el nombre hay unos que tienen las fotos, seguramente la foto del perro ¿Qué? en el yo? pasaporte raza también sí okay. es muy okay. chévere pero eso no existe en gusto. Venezuela por ejemplo sí, como que esa sangre la lleva a un sitio en ese sitio la procesan ¿La procesa? y ya la regresan no sé cómo pasa en Venezuela ahorita de verdad no estoy tan segura okay. pero en Colombia esa sangre iba a Estados Unidos y la, en Estados Unidos se procesaba y tal, ah, y ya después la, le daban los resultados. Ah, ¿qué tal? Entonces dependiendo de... Sí. O sea, pero allá en, en Colombia, por ejemplo, se tiene también el, el pasaporte de ese y todo. Sí, o, eh, oh. o sea, no, es cada vez que vas a otro país, que por ejemplo Europa, sí tienes que tener el test de antígenos. Okay. De antígenos De, de, de o sea, la rabia. De la rabia eso sí ¿verdad? es como... si no, no puedes viajar acá. sí, wow. es todo muy... igual aquí no hay tanta rabia, no sé no sé, ¿No yo no sé es que, una? pero sí, o sea, yo sí agradezco que hagan, hayan todas esas leyes, por decirlo así, porque de verdad que a veces sí, cuando uno no le tiene miedo a los perros yo hablo de mi perspectiva, eh, uno no se da cuenta pero cuando uno le tiene miedo, por lo menos aquí hay una zona una zona de perritos Sí Y solo porque se cumple la ley es que yo paso tranquila por ahí Claro Pero si no yo diera la vuelta al parque para llegar aquí no. porque... <risa> sí, ¿no? Sí Pero, claro. pero es muy chévere, de verdad Sí Y la gente tiene también como que eh, sus camitas de mascotas como en todos lados Sí Pero siento que lo llevan literalmente a todos lados, o sea, eh, trabajo Restaurantes, los supermercados no está permitido que no, entre. No. no, Pero también está como la correíta donde la puedes poner. Sí. ¿no? Y ahí están todos los perritos fuera del supermercado esperando. Eso sí. <risa> Qué pobrecitos. Sí, sí. Y que eh, creo que no es tan chévere dejarlos porque se le pueden robar un perrito. Sí, ¿no? dicen que se los roban, ¿no? sí. En los supermercados afuera. Claro, porque imagínate, ves un perro de raza ahí. Sí, que después. Sí. Pues, y ya está todo bien hecho, todo con su, con su chicto. Es mejor. Evitar, en casa. Dejarlo en casita. Sí, sí. Pero si sí tienen ansiedad por separación, que ellos lo tienen. Ahorita más por el corona, la gente ha estado comprando perros, teniendo perros, es impresionante. Sí, okay. sí ahorita la gente. O sea, yo he visto el volumen, ¿no? Ajá. El volumen de que antes era como, bueno, ok, y ahorita cachorros, cachorros todos lados. ¿Qué tal? Y por el tema del corona, sí creo que. Ha influido el, el hecho de tener más mascotas aquí en, en Austria. wow, Claro, sí. la gente se siente más acompañada. Claro. Que un animal es otra cosa. Oh. Y tú, en tu trabajo, en tu empresa, tú le haces todo lo que es el cuidado del animal, eso. ¿Y nunca te ha pasado algo así fuerte que tú digas, o de verdad todos los perros son tranquilos y eso? Bueno, este, en este mundo <risa> hay de, todo. de la peluquería. Claro, eh, la mayoría de los animales sí se portan muy bien, o sea okay. sí estoy bastante... Hello.